Muy buenos días. Damos inicio a la ceremonia de graduación de la quinta versión del postítulo para profesionales del laboratorio clínico en aseguramiento de la calidad, orientado a laboratorio clínico, forense y banco de sangre, que ha sido impartido por la Facultad de Química y Biología. Preside este acto en representación...

De la decana de la Facultad de Química y Biología, el director de vinculación por el medio de la Facultad, el doctor Eduardo Pino López. También nos acompaña el director del Departamento de Biología, el doctor Miguel Ríos Ramírez. En representación de la directora del Departamento de Educación Continua, la señora María José Jaque Andrade.

También tenemos la presencia del coordinador general de BioSystem Diagnostic Chile, el señor Gonzalo González Cabezas. También en esta jornada nos acompaña el gerente comercial de Biener Lab, el señor Alberto Portolani. De la misma manera nos acompaña en esta jornada la señora Milena Monari, el señor Carlos Rosas y Sabina Vargas, directores del Postítulo.

También a los docentes del programa Estudiantes, señoras y señores, sean todos y todos bienvenidos. Se inicia esta ceremonia con el himno de la Universidad de Santiago de Chile, interpretado por el coro madrigalista de la Universidad. En la dirección está el profesor Andrés Bajamontes.

Sector de la salud, basado en los acuerdos de las mismas de calidad garantizada, que acompañan los servicios que otorgan los laboratorios y que enfatizan las armonizaciones nacionales y globales, nace en el año 2005 en la Facultad de Clínica y Biología de la Universidad de Santiago de Chile el desafío de organizar un programa de diplomado dirigido a satisfacer la urgente necesidad de incorporar.

En nuestros profesionales de laboratorio clínico, forense y de servicio de sangre, los conocimientos y habilidades para desenvolverse con éxito en la gestión de calidad. De esta manera, se espera contribuir a que los laboratorios de nuestro país alcancen el nivel científico y técnico para insertarse en el sistema internacional de acreditación en el marco de reconocimientos multilaterales.

El fin último es generar el más alto grado de confianza de los servicios que ellos otorgan en beneficio de la salud de la población. Es así como el 17 de junio de 2005 comienza en las aulas del Departamento de Biología, todo esto gracias al importante respaldo del doctor Eugenio Spencer y la doctora Mónica Imarari,

el diplomado en gestión de calidad, orientado a laboratorio clínico, forense y de banco de sangre. A la fecha han pasado y graduado exitosamente en estas aulas más de 400 alumnos profesionales provenientes de todas las regiones de nuestro país. El año 2016, el diplomado, después de 10 años de trayectoria,

se convirtió en un postítulo de mayor intensidad, siendo esta la quinta versión y la primera en la modalidad semi-presencial. Hoy nos reunimos para celebrar la graduación de los alumnos de la quinta versión del postítulo, quienes, luego de un arduo trabajo de aula, remoto y en terreno, han reunido los requisitos para la aprobación, aprobación digo, de sus estudios.

También, para continuar, nos va a dirigir unas palabras el director del programa, el doctor Carlos Rosas Sáenz, a quien la bien, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, como siempre me gusta decir, es como

intimidante estar en este salón, el salón al lado de un Roberto Mata original ¿ya? así que trataré de ponerme a la altura de las circunstancias bueno, este postítulo es súper especial ¿ya? tal vez el más especial que hayamos tenido en varios años por dos motivos principales uno, después de todo lo mal que lo pasamos en la pandemia de todo lo que...

Sufrió, sufrió la gente, eh, bueno, sacamos ciertos aprendizajes eh, académicos, ¿verdad? y uno de esos aprendizajes que fue esta de las clases remotas, de las cuales, de vuelta a la presencialidad, muchos salieron viendo de ese portal, ¿no? decidimos rescatarlo. Y eso ha posibilitado esta primera versión, semipresencial, que permite algo que en realidad es un anhelo...

Eh, muy importante de esta universidad que alguna vez fue una universidad nacional es poder atraer estudiantes de provincia entonces el hecho de que fuera una vez al mes una clase presencial eh, todo el día sábado y el resto de las clases remotas posibilitó pues, eso para muchos estudiantes fuera de Santiago y por supuesto facilita aún más eh, eh,

nuestra universidad está aquí en el barrio de Estación Central, donde estamos cerca de tantos eh, lugares de conexión de transporte. Es un hito relevante. Y el otro hito relevante que quiero destacar es a nuestra querida eh, profesora Milena Monari. Ella me dijo, y voy a citar sus palabras, que no quería que hablara nada de ella

pero en el propio estilo de Milena y de nuestra relación de amistad que tengo con ella no lo voy a hacer Milena ¿Ya? porque yo creo que es muy relevante destacar que este... esto esto va a ser el último postítulo de Milena según ella ¿Ya? ella sabe de lo que yo hablo. entonces eh, yo quisiera destacar dentro de las muchas anécdotas eh, que tengo en mi vida personal con ella

una que eh, es muy relevante para lo que fue este postítulo. Corrí el año 2016, cuando yo llegué como director de este postítulo, después de estar en un tiempo con de Chile. Y, y con Mirena yo le dije, oye, pero este diplomado no tiene muchas obras, debemos convertirlo en postítulo. Cosa que administrativamente no fue...

Eh, no fue, digamos, del todo difícil pero también, eh, por muchos años hemos eh, contado con la colaboración del Instituto Nacional de Metrología alemán que yo, el profesor Miguel sabe estaba pronunciando, yo no eh, sus siglas son PTB ¿ya? que se traduce como el Instituto Nacional de Metrología Alemán. y bueno, en esa e época, eh, todos los años

Tenía un consultor eh, internacional eh, que se llama Manfred Kinder, que ustedes lo tuvieron como profesor, hablaron de esta cosa exótica en esa época de la calidad, de las normas ISO aplicadas a la prueba ya, por gente que está acostumbrada digamos, a otro tipo de matriz, no a la matriz biológica. Y ese año por algún motivo en su agenda no podía poner eh, un viaje a Chile.

Para dar su clase tradicional todos los años. Entonces, con dinero nos reunimos en verano, me acuerdo. ¿Y cómo le hacemos para traer al mafia este año? ¿Ya? Típica reunión de verano, llena de humo en la oficina de. Mira la que fumó mucho. De este Entonces dije, ¿sabes qué? Tenemos que intentar algo para traer al mafia. Entonces, ¿por qué no hacemos ya que todo el mundo en Latinoamérica

está en esto de la acreditación de los laboratorios clínicos, ¿por qué no? Hacemos una especie de workshop eh, latinoamericano con todos los países, es decir, que cada sociedad científica del laboratorio clínico eh, nombre sus representantes y hacen un workshop para discutir qué significa esto de la acreditación en la norma ISO 1589. Estoy hablando del año 2016.

Y aprovechamos de que el PTB eh, patrocine esto y traiga al mafia para hacer clases en prostitutos. Bueno, dense cuenta de lo que yo estoy hablando. Juntamos durante tres días a países latino latinoamericanos antes, mucho antes de que existiera ni siquiera Zoom. ¿ya? La gente de Reuna estaba loca en esa época, estaba súper excitada porque eh, ellos por primera vez eh, iban a hacer eh, una transmisión simultánea

con 15 países, cada país con una sala como esta de gente discutiendo las normas que hizo. Y eso en esa época era inimaginable. Yeah. Ni les cuento las cosas que tuvimos que hacer a nivel técnico. Muchas gracias aquí a CEGIC. Que tuve, ellos tuvieron que hacer una conexión, como quitarle la banda ancha a la universidad por un tres días para redirigirla al CENI, el edificio que está por allá atrás, para que no se nos caer la conexión, y además reúna

aprovechando de que eh, Chile tiene la mejor conectividad a Internet por la cosa de los telescopios del norte de Chile, fue una coordinada a los servidores de streaming para transmitir no solamente a estas distintas salas, sino que era abierto, sino que a toda Latinoamérica. O sea, eran ciertas la gente que estaba viendo esto el año 2016. Y no estaba ni siquiera en nuestros sueños, la clase remota y todo.

Entonces, yo quiero destacar eso de mi querida amiga Milena, que prende con algo, Es muy entusiasta hasta el día de hoy y se nos han ocurrido las ideas más locas. Esa es la menos loca de todas. ¿ya? Y repetimos el streaming por un par de años, mucho antes de la pandemia. Entonces, eh, para mí Milena es muy especial. Eh, ha sido una compañera de trabajo muy relevante. Eh,

pero entiendo sus razones, ¿ya? Según me dijo Milena, ella quiere salir del postítulo antes que la visite un señor alemán que empieza con A, su avellito, ¿Ya? Lo cual me parece bien, es su decisión personal. Pero también en el camino Milena ha formado gente muy importante. Entonces me parece muy apropiado que, rompiendo un poco el protocolo de lo que hay en el, en el programa del curso,

se dirige a ustedes quién va a ser eh, la persona que va a continuar eso que resulta que ha sido a los ojos de Milena la mejor alumna digamos del postítulo o sea, perdón, del diplomado y después del postítulo porque ella no solamente, nuestra querida directora Sabina Vargas fue egresada del diplomado, sino que quería más y hizo el postítulo después, cuando salió el postítulo

y ella tiene una vasta experiencia, eh, que es el otro gran soporte que tiene este postítulo a través del tiempo que quisiera destacar. Las universidades tienen que ser muy humildes al reconocer que a veces el conocimiento no está en las aulas universitarias, ¿eh? sino que está fuera está en la industria. Y por eso también hemos eh, procurado de que el 99% de los profesores de este postítulo no son docentes de la universidad.

Y eso está bien. Y por eso que tenemos a nuestro amigo en la industria, por eso que tenemos a representantes de, de la industria acá, porque tratamos de establecer una relación no solamente de cliente y de proveedor, sino que de colegas y algunos de ellos de académicos. Porque eso es importante. Y eso son las semillas que ha sembrado bien. Entonces, para no llevar la data más, quisiera invitar a Sabina y dijeron las palabras.

confidente, amiga y también la persona que ha puesto los puntos sobre las vías en temas culturales, de debate ustedes saben del ímpetu que tiene Milena cuál es su temperamento y la verdad es que no podríamos tener nada menos que eso de una italiana de Tomo Long ¿no es cierto? su personalidad única, jamás igualada cómo en destacar su ímpetu y su energía pero también sus consejos y su apoyo a todo nivel sus salidas a fumar en los recreos

y durante las clases de otros profesores, y su preocupación porque ningún alumno se quede sin desayuno, o sin almuerzo, o sin el cafecito de la media tarde. En mi persona cabe la responsabilidad de continuar su legado, el cual, de ella, nos deja a todos una enorme huella. No va a ser sencillo, nadie dijo que lo iba a ser, pero esta pequeña saltamonte aprendí de una guerrera italiana espera continuar el camino y avanzar tal como ella lo ha hecho en estos 18 años de diplomado y postítulo

Vamos a hacer entrega de un homenaje, eh, es un galván en reconocimiento, eh, a su, su entrega, a su dedicación, para este diplomado y postítulo de los. Un aplauso por. Ustedes.

Eh, empezó con usted, y lo ha hecho todo Sí. Pero aquí, chao, Ahí me tiene, desde la sombra, de repente, antes que me hiciera nada. Gracias. Gracias.

y que se calificaron en auditorías internas basadas en normas ISO 15.189 e ISO 19.011, así como también las medallas conmemorativas a los estudiantes del postículo. Harán entrega de los diplomas las autoridades de la USACH, docentes del postículo y empresas externas de apoyo al programa de postículo,

se solicita a las personas acercarse a medida que los vamos nombrando. Por favor. Invitamos de inmediato a los académicos a entregar los diplomas. Invitamos al señor Gonzalo González y a la señora Milena Onari para que entreguen estos títulos y que de inmediato empiezo a nombrar a quienes los reciben. Invitamos a Pablo Cabello Osorio.

Víctor Quisosto Leiva.

a Jorge González Riquelme a Pilar González López

También a Cristóbal Romero y Nostrosa, invitamos a Romina Angulo Rivera, a Ignacio Capigay Six.

momento entonces de invitar a Dalitza Cuevas Sedán, a Graciela Rojas Figueroa, Rosa Aroca Herrera,

También invitamos a Nicole Cabos Cortés. También invitamos a Tamara Muñoz Rodríguez.

Laura Astorga Quijada. Y también invitamos a Fernanda González Zotelli.

Vargas en compañía de, de quienes también van a hacer la recepción de estos diplomas. Invitamos de inmediato a don Juan Ramírez Berregara.

Viene el turno de invitar a Daniela Toledo Fuentes a Mariano Griseño Molina Felicitaciones. de inmediato invitamos a Nicole Carrasco Muñoz

Invitamos a Dania Donaire Chandía. Y también a Daniel Reyes Miranda.

Con esta entrega de diplomas y en esta oportunidad también nos sigue acompañando, por favor, Salina Vargas, para llamar de inmediato a Eduardo Valenzuela Marín, a Cindy Llores Villagrán.

También invitamos a Daniela Cerda Barraza. Llamamos enseguida a Valentina Martínez Apablaza.

Claudio Parragués Herrera y de esta manera tomamos la foto grupal deseando todo el éxito para quienes han recibido estos diplomas a continuación se va a distinguir

a los mejores rendimientos académicos y de asistencia de esta promoción, para lo cual vamos a llamar a los siguientes alumnos. Dice acá, con el primer lugar, a Cindy Briones Villagrán.

En, en el Comprado Seminario, en el Felicitaciones. Un aplauso. Con el segundo lugar...

Rosa Aroca Herrera, y con el tercer lugar, le invitamos de inmediato a Pilar González López.

2022 se va a dirigir a los presentes Cindy Viones Villag. Bienvenido.

Buenos días a todos, soy Sinidriones, y hoy se me ha conseguido el honor de poder entregarles unas palabras de representación de mis compañeros y compañeras, y agradezco a los directores del postítulo por elegirme para, eh, para poder hacer algunas reflexiones en esta ocasión que me un hito muy significativo en nuestras trayectorias personales y profesionales.

Desarrollo y complejización del diagnóstico médico, o se requiere un crecimiento armónico entre el área técnica, clínica, administrativa y procesos de apoyo. Con las nuevas exigencias de salud en el mundo en el que nos desenvolvemos, es importante para nuestra área laboral adquirir estrategias de gestión enfocadas en laboratorios clínicos para poder posicionarnos en un mercado competitivo de profesionales del área, el manejo efectivo del equipo humano de trabajo,

y la formación de nuevos líderes que impacten día a día, en entornos y ya que nos rodean. Bueno, hace aproximadamente un año iniciamos este postículo en Aseguramiento de la Calidad como un grupo de personas decididas a obtener nuevos conocimientos basados en las exigencias actuales del, merc del mercado a nuestros roles. El objetivo era adquirir metodologías para el desarrollo e implementación exitosa de herramientas de gestión y liderazgo

con el fin de posicionarnos como profesionales integrales. personalmente perseguí este postítulo durante tres años y recuerdo haber enviado muchos mails a Mariela Piquiñir que hasta el día de hoy no conozco pero figuraba como contacto para mayor información y para los que ya me, algunos ya me conocen soy un poco insistente cuando quiero algo y bueno, por fin pude completar este postítulo durante el 2022 junto a ustedes bueno, creo que hablo por todos

cuando pienso que eh, el 19 de marzo del año pasado, al iniciar esta nueva experiencia, teníamos muchas expectativas y que a la vez fueron cambiando según el aprendizaje adquirido eh, en cada módulo cursado y a medida que íbamos conociendo a los profesores y tutores que compartían sus experiencias, conocimiento, cada sábado. Eh, unos pasaban unos módulos más rápidos, otros un poco con más paciencia, eh, pero siempre en pro de que comprendiéramos cómo ha ido cambiando el escenario de los laboratorios clínicos.

¿Y por qué nosotros somos los llamados a hacer y establecer este cambio? Bueno, queridos profesores, gracias por cada historia eh, y experiencia transmitida. Eh, eh. Incluso, después de tanto sufrir, y creo que no soy la única, con el módulo de estadística. <risa> Quisiera manifestar el profundo agradecimiento, y espero hablar también en nombre de todos,

eh, por esta nueva experiencia, por tener la oportunidad de conocernos y de vivir esta etapa que quizá nunca pensamos que fuera tan intensa, eh, lo cual hace que sea un hito importante en nuestras vidas. Eh, agradezco además a los directores de estos títulos, a Vargas, Carlos Rosas y Milena Monari por empoderarnos, eh, por el constante interés en formar nuevos profesionales integrales eh, en esta área y por la dedicación además que pudieron en transmitir la pasión por ser profesionales

eh, de laboratorios clínicos y la convicción de que somos el cambio y que, está, y que además este está en nuestras manos en conjunto con cada profesor que fue parte del programa bueno, tampoco olvidemos a nuestros familiares personas que nos acompañaron en el proceso quienes con su comprensión y apoyo asumieron algunas de nuestras responsabilidades también eh, bueno, mientras estábamos realizando ahí este postítulo y estudiando algunos compañeros

eh, bueno, por ejemplo, mi marido, que mientras es yo estudiaba, muy tarde a veces él jugaba a play a mi lado, pero estaba <risa> <para> acompañado. <allá. risa> También muchos de nosotros debemos agradecer a nuestros equipos de trabajo, como en mi caso, por su aporte, colaboración y flexibilidad que nos brindaron para poder realizar y concluir en feliz término de este programa. Gracias, Jesús. <risa> a título personal, quiero darles un emotivo y especial agradecimiento a las personas que conocí el primer día.

Eh, cuando estábamos todos perdidas buscando el auditorio pero hoy sé, sé que se han transformado en amigos. <risa> gracias por hacer este camino más liviano por apoyarnos continuamente y por la constante motivación que nos hizo avanzar creo que todos con quienes tuvimos el honor de compartir tienen grandes aportes tanto en lo profesional, laboral como en lo personal eh, somos la primera generación del programa en modalidad semipresencial con clases pre, eh, presenciales y online

y creo que debemos estar orgullosos por nuestro compromiso, profesionalismo, la e integración de cada uno de nosotros, eh, demostrado todo esto, todos estos meses en los cuales compartimos. Sé, al menos, en mi caso, y con varios el contacto va a continuar y se va a fortalecer. Y será más allá que un compañero o una compañera que conocieron justicia. Bueno, colegas, tengan la convicción de que somos mejores profesionales hoy

que tenemos las herramientas necesarias para transformar la salud de Chile, y por qué no, en el mundo, de no ser uno más que valía un examen en un laboratorio, sino que cada día somos los generadores del cambio, los líderes de nuestro entorno, y que gracias a nuestras gestiones y transmisión de experiencias podemos mejorar la calidad de salud y aportar de forma significativa al diagnóstico y al impacto de los pacientes. Bueno, gracias compañeros, compañeras, profesores y a todos los acompañantes hoy por este gran momento.

Decimos a 100 millones por esas palabras. A continuación, el coro dirigido por el profesor Andrés Bahamondes va a interpretar Te Recuerdo Amanda, de Víctor Cara con arreglo de Eduardo Gajardo y también Il Bianco de Dolce Signo de Jacques Arcadel.

Señoras y señores, de esta manera damos por finalizada esta ceremonia de graduación de los títulos en aseguramiento de la calidad orientado a laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y bancos de sangre. Les agradecemos a todos su presencia y de inmediato los invitamos a disfrutar de un cóctel que se va a efectuar a la salida de este salón. Muchas gracias. Hasta

<ríe> cómo te ha ido? te ido? ¿Todo bien? Sí, te va cómo te va cómo te en Algo más estable cómo te me ofrecieron como coordinación de

Hace cuánto está ahí? hace dos años cómo te quedan en el sur? ¿En el sur? te la ¿Se abre el ¿Cuántos son? Ah, te como en horario. Ah, ¿y como cuánto lleva? En abril

pero no da igual, con la ley de teléfono A la salida hay bolsitos para subir diploma y su... Oye, sí vamos

Aprecio el cuerpo de por Será de la buena? ¿Está de la buena? la

no, no, no, no, no, no, venir

y lo van a marcar